central, eh, nuestro amigo Francis, asesor de este espacio el toque de mediodía y vamos a estar conversando con él en nuestra entrevista central este lamentable accidente en la autovía del Este hay algunas imágenes un poquito fuertes si usted tiene niños, eh, por favor retírelo en este momento de su televisor porque fue un poquito fuerte, esto fue un video aficionado que nos hizo llegar el accidente de la autovía del Este en el tramo Higüey, eh, La Romana eso fue el martes pasado eh, donde un camión impactó con un autobús eh, lleno de, de turistas eh, y lamentablemente eh, fue un desastre. Muchos heridos, se han reportado ya a, a algunos muertos, eh, 41 personas, turistas, eh, bueno, no todos turistas, habían algunos dominicanos, incluyendo el chofer, eh, iban en este autobús que se trasladaba al aeropuerto de La Romana, desde donde los extranjeros iban a ir ya para su país. De acuerdo con versiones, el siniestro ocurrió en la altura de Jobo Dulce en la entrada de Higüey, cuando el autobús y un camión eh, impactaron. Los dos ocupantes del camión están gravemente heridos eh, y muchas personas fueron, eh, tuvieron que ser trasladadas en helicóptero. Más adelante tenemos eh, las imágenes. Eh, de verdad que eh, lamentablemente esta escena. Y los accidentes de tránsito, casualmente ayer, comentaba yo con unos amigos que, que iban a, a, a, hacia Santo Domingo, de que hay personas que no saben, eh, señores, la, las señales de tránsito, no saben, bueno, aquí hay uno que no sabe que tiene, anda con un guía y no sabe lo que significa una raya amarilla, dos rayas amarillas, una raya blanca en la, en la autopista, y tienen licencia y andan en un guía, y hace choferes de camiones que aprenden empíricamente a, a, a manejar, no sé cómo le otorgan una licencia, pero en, so, oigan esto, los sindicatos de chofer y camiones, atención salud pública, atención la DGC, deberían cada año cuando van a renovar su revista hacerle una prueba antidoping, hacerle una evaluación psicológica y hacerle un chequeo visual Ahí está óptica máxima visión, por cierto. Entonces, esto, principalmente a los sindicatos, esos choferes que manejan camiones a diario, patanas, esos eh, eh, eh, choferes que manejan autobuses de transporte público, deberían de ser evaluados anualmente. Porque, ok, usted le otorga una, una revista, una licencia, y ya jamás ni nunca usted sabe si ese chofer tiene algún problema psicológico, si, ca, si cayó algún tipo de vicio, si tiene algún problema de vista, que, que muchas veces, incluso hay personas que tienen problemas de la vista y por desconocimiento no lo saben y andan con un guía en la mano. Entonces deberían de, de darle seguimiento principalmente a los choferes de transporte público. Es más, usted mismo, atención los choferes, que no tengo nada en contra de ustedes, si no estoy... Eh, tratando de que las autoridades tengan esta medida para prevenir estos fatales accidentes que cada día son más y le quitan la vida a muchos dominicanos y dominicanas y en este caso hasta turistas que vienen de otras partes del mundo a visitar nuestro país. Usted mismo vaya ahora a óptica máxima visión, tenemos en Higüey, La Romana y aquí en San Francisco de Macorís. Y el, la evaluación es gratis para su vista. Y así usted sabe si usted tiene problemas porque la vista en cualquier momento comienza a, a tener problemas por la edad, por algún problema de salud. Pero ya las, los sindicatos, la DG6, Salud Pública, deberían de hacerle evaluaciones periódicas, por ejemplo, examen antidoping, para ver si está utilizando algún tipo de sustancia, para ver si está abusando del alcohol, psicólogos para ver si mentalmente están estables para manejar estos vehículos a altas horas de la noche o a cualquier, día, a cualquier hora porque a veces hay pataneros como se conocen o, o, o, o de esos que manejan camiones que se levantan a las 3 de la mañana cargan un camión y, y, y se trasladan de un extremo a otro del país y regresan cansados, exhaustos, trasnochados y ahí es que vienen los accidentes fatales. Entonces, tenemos que prevenir. Ya vamos a entrar en diciembre. Ojalá las autoridades me estén escuchando. Digo, me van a escuchar porque esto lo colgamos en nuestras redes, en nuestra plataforma de YouTube, de Instagram y todo lo, lo que son las redes sociales. Y, y, y tenemos impacto a nivel nacional e internacional, gracias a Dios. Entonces, ojalá que en este diciembre comience una actividad de las autoridades para evaluar principalmente a los choferes que día a día están pegados de un guía, principalmente a los patanistas, que le den educación vial que le digan, mira, tú tienes que ir a la derecha, no a la izquierda, que deben andar un vehículo eh, eh, de esa magnitud, patanas, camiones, evaluarlos si, si están... La revista, porque aquí no sé. Sí, pero la impresión a vehículo, pero la impresión también tiene que hacer al, al, al chofer y al sindicato.